¿Qué dale, eh, sabe, compa? Lo que venimos abajo no tenemos freno, eh. En el cuello tengo este estoy juntando para y el lago. La estoy colgando como Pachi en los médanos. Le no llevo flores, pero no son las de pétalos. Para el olido, que mi cine, y no que no lo dudes Estoy para tu casa y me pararon los azules Esto suena en el barrio y no le gusta que se mueve. La noche es larga y la vida es corta Y yo como Randy estoy buscando la nota Tengo a tu vaina, rebota, rebota Y la bocina como el dolido explota Yo me puse para el trabajo y ando a pleno Los que venimos abajo no tenemos freno Como soy pequeño y su así hace que conmigo No se pase si no guacho que secarte y que lo quemo Toda tapada en el piso mientras se da yo me le pego, corte maldito, corren como atleta Son solo turros, son solo mafia, pero son caretas Pero son caretas A ella le gusta Andy, dice, curro mejor Esta noche vino conmigo por quemar una flor Los ojos rojos, la nota por que no genero vínculo Como los doce discípulos Quítate tú pa' ponerme yo Y vine por el título